El contenido de este programa del día de hoy siempre andará en un tema interesante. Sí, ¿eh? sí, mira, a propósito, amados amigos televidentes de las celebraciones, eh, los ánimos que la gente tiene exacerbados, eh, mucha alegría, mucha y, comida, mucha, comida, <risa> mucha <risa> bebida, <risa> muchas emociones, <risa> el aceleramiento de la gente, propósito propios de cuando esperan un nuevo año y demás. Hay una de las cosas que se tienden a dar al cierre de año, mayormente el 31 de diciembre, que son las balas perdidas o los tiros al aire. Eh, quisiéramos eh, tratar un poco este tema y, y crear algún tipo de conciencia y de los daños, riesgos y consecuencias que se tienen pero cua siento que ha disminuido la incidencia de este de este acontecimiento para estas fechas sí. eh, ya no es como antes, antes mm. se oía mucho ahora creo, si mi memoria no anda mal, que solo un caso hemos visto traje no sé el si video, habrá, traje el si video. Un de una muchacha que le dieron un disparo le cayó un disparo en el cuerpo vamos a ver el vídeo del joven para entonces hacer los comentarios okay del irresponsable <risa> ¿ustedes sí, creen pero... Si sí, no, es que se supone que además hay una ley que prohíbe hacer este tipo de cosas. Si hay una sanción Ay, que se tiene, por balas en el aire. vamos a, a poner este cuatro en del país entero. Tengo, vamos a okay. les, específicamente este artículo que estuve Creo que buscando de la resolución 0805. Específicamente quise eh, traer este porque es muy largo, lógicamente. Y... Es para que la gente entienda, o sea, que lanzar tiros al aire no es cualquier cosa Y que hay una responsabilidad que cae sobre la persona que intenta hacerlo Dice así el, el, el siguiente... Eh, ¿Cómo se le llama? A los acápites de... Sí, a de, un acápite, un, un acápite, perfecto Que si se prueba que la bala perdida fue disparada por un arma legal legal, porque las que son ilegales es difícil de, de identificar Sí, la pueden ocultar Ese sería el caso... Eh, sería el caso en que se localiza el arma, ¿verdad? Se identifica el propietario y la persona que se le ha concedido la licencia para su porte y tenencia siendo por vía de consecuencia esa persona es civilmente responsable de los daños causados y no se tratará como que fue una bala perdida, o sea, se, se trata en el caso eh, penal, amada me puede uh -huh. aportar, uh -huh. o sea, de que usted es el responsable de disparar a lo que usted causó, causó daño y mucho peor si es a una persona que no, no va a quedar como que, ah no, que fue que disparé al aire, sino a los terceros que usted dañó o a las propiedades que, que, que dañó por tirar esas balas al aire. La gente tiene que saber, tiene que saber que cuando se hacen estos disparos al aire, usted no tiene control dónde va a caer. Usted puede matar a una persona, puede dañar propiedades puede privadas, herir puede herir a alguien. Los animales también le causa una situación de desorientación a los perros más que todo, que son eh, personas que sienten. Mira, por ejemplo, lo que sucedió en Alemania, no específicamente con tiros, pero sino con fuegos artificiales. ¿Tú sabes cuántos animales murieron? Monos, monos, eh, chimpancés. Más de 400 animales. y de, lo, de lo en los el... disparos al fuego artificial? Eh, eh. Artificiales, en, el caso, en el caso de Alemania, fueron en el caso de los chimpancés, lo, los monos, eh, hay otro también de esa, de esa misma especie, que fueron 30, solo quedaron eh, muy pocos. Y las pérdidas millonarias, ¿qué te dice eso? O sea, nosotros no podemos, tanto los fuegos artificiales, como bien dice Amado, han disminuido el uso. La gente al parecer ha creado conciencia, ya no es una venta abierta como eh, antes en los colmados tú podías y compraba a los niños y demás. Y eran muchos los casos de gente que resultaba herida, quemada, y con lo de las balas perdidas, que es peligrosísimo, y además las sanciones que se pueden tener o que puede usted tener si causa un daño a terceros Mire, o mucha, a la propiedad. Mucha gente cree que por los, los portadores de armas de fuego y los que las portan de manera legal o ilegal, no importa, creen que eso no se va a saber. Están muy equivocados. Eh, hay, un, hay un estudio, hay un análisis que se hace que se llama análisis de trayectoria de las armas de fuego. El análisis de trayectoria, porque eh, las armas describen una función física. O, o sea. Una trayectoria física. Exacto. Uh -huh. El cañón de un uh -huh. arma de fuego, el cañón de un arma de fuego tiene por dentro una estrías. Sí. Que es le da la vuelta así. Sí, sí. Cuando, el, cuando la bala sale miren aquí cuando sale, cuando esa bala sale, describe dos movimientos. Un movimiento de rotación sobre su propio eje sí. y un movimiento de traslación, sí. que es el impulso que le produce la pólvora, y el, la pólvora, porque el sí. fulminante quema la pólvora para que el plomo salga. Y la resistencia del aire provoca entonces la sismoide. Exactamente. Entonces eso describe una elipse. Sí. Cuando, cuando se levanta la escena del lugar donde cae el plomo... Ahí nos da se, se, se aplica una serie de, de, de, de técnicas eh, de técnica para que nos dé una distancia apro, aproximada ah, de esa elipse sí. y vamos a ir al lugar de donde se originó ese tiro. Claro, no va a ir directamente a la casa del que disparó, sino es un lugar aproximado. ¿Qué es lo que se hace? Se describe se describe un, un, un parámetro a la redonda y entonces sí. se averigua quién tiene arma por ahí. Si es legal, se hace mucho más fácil identificarla. Claro. Pero, pero si no, el tipo puede esconderla, botarla, enterrarla. Claro. Ahora, si es legal, se, lo que hay que hacer es un estudio de balística para ver cuál de esas armas fue disparada. Inmediatamente. Y si esa persona no tiene forma de explicar por qué disparó, indudablemente que sería esa persona la que hizo el disparo. Pero además está el hecho de que el análisis balístico... bueno. Las estrías crean una marca única, como la huellas dactilar. dactilar de cada arma. Sí. Eso es así. Cuando se analiza el plomo que cayó en un lugar y se analiza el arma que teóricamente lo disparó, si coincide... Si coinciden las marcas, tanto del plomo como las que están en el cañón, que es lo que dice Fulvio, es como si fuera una huella dactilar, indudablemente que fue esa arma que disparó y usted está metido sí. en un problema. Así que no se puede uno jugar mucho con eso. Pero, o sea, mira cómo lo vemos, mira cómo vemos ese vídeo. Eso es técnica. Y, y se supone que quienes lo hacen, lo hacen de manera orgullosa, porque no, usted claro. está disparando al aire. O sea, es que hay que... ¿Qué se, o sea, tú piensas, ¿qué tiene una gente en el cerebro? O sea, ¿qué tiene en el cerebro una gente que está con una, una pistola un disparando al aire, grabándose y otro idiota grabándolo, haciéndose. Estupido, uh, para, sí, para haciéndose. Una marca, una prueba. Una exacto. Manera. Entonces hacen el vídeo. O sea, hay tú ves feliz. que no tienen nada en la cabezota de que, aparte de que están haciendo un acto demasiado no, irresponsable, tiene, clineja en la cabeza, ¿tiene clinejas en la, la, la famosa pasa. trenza. O sea están cometiendo un acto de irresponsabilidad mayor y, aún, y grabándose también, como que para ellos eso no es nada lo que está realizando, vamos a ver esta llamadita, buenos días buen Buenas. día Carolina, buen día Buen, buen, día. Día. Julio. buen, buen día. día Amado José haciendo un aporte a lo que el magistrado Amado José dice sobre la estría del cañón el, el, el proyectil eh, al impactar puede deformarse. Entonces no se le puede hacer una prueba. Sí, sí es verdad. Desde de, de del cañón, sí, de la ánima sí. del cañón. Sí. Pero entonces existe que cada arma percuta diferente en el culote del casquillo. Sí. Y también al ser extraído, tiene si la pistola, el extractor, marca el casquillo. Sí. Ya tenemos tres marcas que tiene un casquillo. Pero, pero, por ejemplo, si el plomo está tan destruido que no se le puede hacer el análisis de balística y tú botas el, el culote, que es el, el, el, la parte de metal, si tú lo botas o lo, o lo escondes, ya no tendríamos cómo probarlo. Pero es cierto, hay no un libro... que, que probar, eh, eh, otra prueba es que cada propelente es diferente. Sí. Y, si, y si el cañón tiene residuos, de ese propelente se prueba que ese arma fue que disparó. Ok. Lo del, lo del culote no te dice, el, lo, del, lo, del, lo, del, lo del casquillo no te dice exactamente qué arma disparó, pero sí que marca. La aguja marca de manera diferente dependiendo del arma. Te dice si es una pistola smith Wesson, si es una GLO, te dice si es una C Sauer, te dice, bueno, te dice qué tipo de pistola sí, sí, sí, disparó. Es y eso es para el... la investigación discrimina, uno va reduciendo búsqueda. Que es la ventaja. Efectivamente, hay muchas cosas forenses que podríamos tratar un día en un panel que se haga con las personas que tenemos conocimiento sobre este tema. ¿Cómo Aquí no? San no Sería interesante. Vamos a hablar con producción Mira, para que haga también, un programa llamado, en ese sentido. Hay cámaras. Día, Muchísimas gracias, gracias por su aporte. aporte. Muchas ah, gracias. Hay, hay cámaras que por el sonido envían inmediatamente... Ah, sí. Eh, a los, la a distancia desde sí. de la, de, eh, de la ubicación De donde ley, se originó hay, el sonido Hay fórmula física La distancia eh, Tiene que ver con el sonido y la velocidad sí. Ya se conoce la velocidad Ya se tiene El tiempo de cuando Se escuchó pero y y tú puedes tra transportar y por fórmula claro, saber la distancia claro, claro. y te va ayudando también. Y como los truenos, cuando tú sí. ves la luz, si tú marcas tu reloj y tú ves la luz del trueno. Cuando tú oyes uh -huh. el sonido, uh -huh. tú, tú dices, bueno, pasaron dos segundos. Sí. Con esa con esa primera información, sí. tú puedes hacer un sí. cálculo ya matemático. Ya tú la velocidad y la distancia. Pero se realizan esas técnicas aquí para... Sí, hay posibilidad de hacerlo, claro que no, sí. No, que si Pero... se hacen. Es, cuando o sea, se quiere. Cuando se, se quiere, se quiere, hace. Se, hace. se, se oye quiere, muy bonito, muy científico. Porque yo, yo en investigaciones he hecho, he hecho eh, eh, análisis de trayectoria. Por ejemplo, yo, yo fui uno de los que participó, junto con dos magistradas más, en la investigación del caso de este fiscal que mataron en Puerto Plata, el eh, Ceballos, el fiscal Ceballos, que lo mataron en Puerto Plata. Y nosotros hicimos una investigación eh, con, un, con un trabajo de análisis de, de trayectoria. Determinamos incluso de un grupo de personas... ¿Quién fue que disparó y quién fue que lo mató? Solo con el análisis de trayectoria. Si se quiere, se puede hacer y hay técnica y hay gente con conocimiento para hacerlo. Es un asunto de voluntad, no por eso se refiere. Se y, y son cosas que no conlleva, vamos a decir, eh, grandes inversiones, muchos <risa> negocios, no, muchas hombre. casas tienen cámaras. Pero ¿qué te no, dice la policía hombre. cuando tú vas? Tráeme los videos de, de, de, sí. de los vecinos. A disparar es usted que tiene que salir a buscar. O sea, usted son no cosas que, que, que te molestan, que te irritan. Ah, que allí es que tienen la batería que te roban. Probaron, ve donde fulana de de haber. la cosa. procuraduría tiene un departamento investigativo carolina de gente especializada en investigación. Sí, sí, lo el tiene, DNI no sí, es... lo tiene. El lo DNI tiene? no es el de investigación. No sí, pero la Procuraduría pues... tiene un equipo de investigadores entrenados por el FBI. Yeah. Lo único que no se le está dando uso. <risa> pero lo Ante tiene. Todo esto, Son 40 pero... profesionales del área médica, del área... Sí. Del área informática. De la... Sí, abogado, hay de todo. Es un equipo de 40 personas. Lo preparó Domínguez Brito. Pero 40 en el país. Sí, sí, sí. Lo utilizan para... La idea era utilizarlo para grandes casos donde okay. se necesitaba una investigación sin mácula Y okay. entonces se entrenaron, se formaron, pero... Y ante, eh, o sea, ante todo el esto, a... el amigo, eh, más allá el... de, lo, de, de lo que pudiéramos desear que se dé y que, y que se intentó, que se intenta hacer y que no funcione ya sea desde el Ministerio Público o las instituciones de salvaguardar y de dar respuesta a situaciones y casos como este... Eh, hay una realidad La gente, por Dios, eh, los caballeros Que son más quienes cometen este tipo de barbaries Irresponsables De usted estar haciendo disparos al aire No lo realice, porque usted puede matar a una persona De manera inútil Hacerlo, porque no es que usted claro. quiera matar a nadie no, no, Sino por claro, estar claro. Eh, en una celebración Que no es la que conlleva ahí para cerrar un, un año un Cero de, disparos al aire involuntario. Y involuntario. que no sería eh, Tratado como balas al aire Así es, así es. Bueno, señores, nosotros vamos a a la pausa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tendremos una interesante entrevista con la politóloga Antonia Santana, con quien vamos a conversar a ver cuáles son los retos de este año electoral 2020. No se vaya porque esto apunta a ser una interesante intervención, una interesante entrevista. Nosotros volvemos con más contenido en un momentito. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es de mañana.